Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Miguel, muchísimas gracias. Dios te bendiga, como siempre. Este, hoy estamos en el Space de Venezuela, circo electoral y quienes son oposición. Yo los quiero invitar a que, por favor, cuando nos pidan la palabra, Mantengan el micrófono cerrado, levanten la manito si quieren participar para pedir la palabra, no interrumpan ni gritan, máximo tres minutos de participación, sean amables y educados, esperen su turno, aporten ideas y criterios válidos como coherentes, siempre sabemos que lo hacen, pero lo reforzamos en cada espacio, y compartan este tweet que publiqué aquí arriba del espacio, valga la redundancia, para que más personas lleguen. Al space. Así que muy buenas noches y le entrego el testigo al doctor Álvaro. Ok, muy buenas noches. Eh, Miguel y todos los asistentes. Miguel, muy buenas noches, gusto tenerte de nuevo con nosotros. Este Miguel es un valiente patriota venezolano que analiza con muchísima agudeza la situación política venezolana. Y esta noche vamos a estar tratando el círculo electoral que se ha presentado en Venezuela, al que incluso ya este, estamos acostumbrados. Que los protagonistas son usualmente el chavismo, el madurismo y la oposición, la pseudo -oposición. Otros la llaman opoficción, otros la llaman oposición de mentira pero esta vez tenemos un ingrediente adicional que es curioso, que se agrega María Corina Machado a la comparsa entonces, por un lado María Corina Machado los tilda de, de oh, en este momento se me olvida el adjetivo eh, que le puso María Corina a todos ellos, creo que eran como, como delincuentes y ahora ella está dispuesta también a medirse con esos delincuentes a ver quién es más popular, ella o ellos, porque ella está convencida de que va a ser la eh, candidata presidencial por esa plataforma unitaria democrática venezolana. Yo a, hacia Maracorina profeso un gran respeto como dama, que lo es, y todas sus acciones siempre han sido este, propias de una dama. María Corina Machado es una, una insigne ciudadana venezolana, que, bueno, con la que no compartimos todas sus posiciones políticas, pero, pero siempre, nunca ha dejado de ser la, la, la cara bonita, el guante de seda de la oposición venezolana, digámoslo de alguna manera tratando de ser elegantes. Entonces, ahora María Corina se une a esa comparsa y quisiéramos escuchar este, tu opinión, Miguel, sobre qué creemos de ese circo electoral que ahora tenemos en Venezuela. Bueno, Álvaro, muchas gracias por, por la invitación, gracias Johanna. Este, un placer nuevamente estar con ustedes en, en estos espacios y, y bueno, y conversando. Eh, sobre temas que se vuelven repetitivos, sí, pero que siempre son necesarios para eh, eh, una oportunidad de crítica y una oportunidad de pedagogía política, o por lo menos contribuir con eso, para que las personas puedan ir eh, configurando sus propios pensamientos y, sin tutela. ¿no? Por supuesto que los momentos que vivimos siempre son complicados en ese sentido, porque siempre hay este, maquinarias que procuran un pensamiento único, que procuran establecer eh, lo que la lógica populista llama el enemigo, que es básicamente todo aquel que critique o esté en contra de los, de los postulados, pues este, es el enemigo y es el que hay que atacar y es el que hay que categorizar. Entonces, bueno, no es extraño que en medio de este eh, nuevo intento electoral, todos los que sean críticos a él, pues sean tarifados o sean este eh, chavistas o quién sabe qué más eh, eh, llamen a la gente, yo decía en estos días que si a nosotros nos pagaran por, por la crítica por cada crítica que haríamos o que hacemos, este, bueno no estaríamos aquí haciendo el programa sino desde Dubái pero bueno, la realidad es que eh, es muy curioso es que si hubiésemos recibido dinero por cada crítica que hemos hecho por cada vez que la gente ha dicho que recibimos dinero por criticar, pues eh, la verdad es que tendríamos mucho dinero ya. Sí, sí, sí, sin duda alguna. Pero bueno, lo cierto es que nos une es eh, la, quizás la esperanza de, de construir una ciudadanía que sea mucho más crítica, que sea mucho menos permeable a la razón populista, que sea mucho menos permeable a las maquinarias y que eso es un mal no del chavismo, eso es un mal que viene de antes del chavismo, los que, los que tenemos cierta edad, que sin llegar a, a ser eh, personas mayores, bueno, recordamos las, las romerías que se hacían en, en adecos y copellanos, ¿no? y, y así se, se empezó a construir siempre la política, en una especie de fiesta popular en el que no importaba mucho eh, los programas de gobierno si no importaba la percepción del, del ciudadano en cuanto a qué podía sacarle esos programas de gobierno. Mientras más populistas fuesen los programas de gobierno, pues este, más ventajas tenía ese candidato. Y yo creo que, bueno, estoy seguro que eso fue lo que permitió que el chavismo también estuviese mucho tiempo en el poder llegase al poder porque siempre fue una promesa casi que de, de saqueo para todos. ¿no? Ese eslogan, ese Venezuela es de todo, eh, en el fondo la significación que tenía es que de aquí nos podemos aprovechar todos. Y, y eso sin duda ayudó mucho al, al chavismo en sus primeros años. Ahora, sobre, sobre el tema electoral, eh, Álvaro y Joana, si me lo permiten, me gustaría hacer una reflexión inicial sobre la cual después eh, incluso poder intercambiar con, con las personas que nos escuchen Y es que eh, yo creo que hay que tener claro lo que significa la democracia para poder tener claro lo que significa eh, o, y qué puesto ocupa eh, cualquier tema electoral dentro de esa idea. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, eh, por algún motivo, el régimen y la oposición han sustraído los procedimientos de la democracia y le han dado vida a eso sin el fundamento eh, que necesitan para tener alguna significación dentro de lo que es un, un sistema político. Cuando hablamos de democracia, eh, vulgarmente hablamos de que es un sistema de gobierno en el que poder pertenece al pueblo. Ahora, ¿qué significa que el poder pertenezca al pueblo. Quiere decir que en este tipo de sistema, la sociedad es en la que manda y lo hace a través de la representación política que se elige para tal fin. Porque ya nosotros no somos griegos, en los que nos reuníamos en una plaza y eh, debatíamos sobre los asuntos públicos, que es al final lo que trata eh, la participación en democracia. Debatir sobre lo que nos es común a todos y debatir sobre las condiciones que permiten que cada quien pueda desarrollar una, vi una vida digna de ser vivida, sin menoscabo de otras vidas dignas de ser vividas. Ya eso no se puede hacer y entonces nosotros elegimos una representación que se supone, en teoría, eh, tiene unos principios, unos valores, un proyecto político que está eh, eh, relacionado con ese sentir de las personas que eh, las eligieron representación. Si nos saltamos todas las condiciones necesarias para que la democracia exista, ¿qué quiere decir? La democracia necesita eh, al menos ocho condiciones. Eso las explica Robert Dahl muy bien, en, este, creo que en, en el libro de Poliarquía, si mal no recuerdo. Y entre ellas está, por ejemplo, la, libre, la, la libertad de expresión, la, la posibilidad de decir libremente ide, eh, las ideas, la libertad de agruparme, este, el, el derecho que yo tengo de participar sin ventaja, o sea, sin que, sin que vaya en desventaja, pero también garantizándome ese derecho a participar y así cinco, eh, cinco eh, condiciones más. Pero si nos saltamos esas condiciones y vamos eh, al, al punto fundacional de lo que es la democracia, en la democracia manda la representación que tiene mayoría sin menoscabo de los derechos de la minoría. ¿Qué quiere decir eso? Que en la democracia, el pueblo, la sociedad que la conforma, son los muchos y los pocos, es decir, todos. Cuando esto no se cumple, cuando la democracia nace en la elección, pero no se cumple que la, tanto las normas, las reglas, las instituciones, eh, las, las necesidades de, los, de la minoría, también se sienta eh, o se satisfaga, entonces la democracia nace en la elección y muere en la ejecución. ¿Por qué? Porque en la democracia existe una condición dual. Y esto es importante que nosotros la entendamos antes de hablar, antes de, de debatir sobre primarias y sobre elecciones presidenciales. La condición dual es que la sociedad es en un primer momento el gobernante, cuando elige a su representación, y en ese segundo momento pasa a ser el gobernado. Y eso siempre está allí. Eh, cuando una sociedad está en crisis, en, en democracia, la sociedad presiona y logra hacer eh, que dimita el, el presidente o el primer ministro, dependiendo, y puede eh, eventualmente convocar una nueva elección para que entonces la sociedad vuelva a, regir, a elegir su representación. Eso lo hemos visto recientemente, incluso eh, ha pasado en el Reino Unido. Y lo hemos visto muchas veces en, en distintos países más o menos serios. Es importante entonces que nosotros tengamos presente que la democracia tiene esa condición dual. La sociedad es en un momento gobernante y en un segundo momento gobernado. Si esa condición eh, no existe, entonces la democracia puede nacer legítimamente en una elección, pero muere por legitimidad de. Eh, de ejecución, por ilegitimidad de ejecución. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que la condición dual siempre debe existir. La sociedad siempre debe tener la posibilidad de decidir, que es la base de cualquier gobierno sobre sus propios asuntos. Es la sociedad, si bien a través de la representación, pero si esa representación se desviara, es la sociedad a través de los mecanismos que la democracia permite, este, bien sea a través del sistema de justicia o bien sea a través de eh, las expresiones eh, sociales y políticas de, de lo que significa a lo mejor una protesta o una marcha pero en todo caso siempre tiene esa posibilidad de decidir sus propios asuntos cuando esta posibilidad no existe el gobierno y en este caso los partidos políticos generalmente se sustraen de los asuntos de la sociedad y se dedican a sus propios asuntos porque ya no necesitan esa, esa sociedad que los elija representantes que es un poco lo que ha venido pasando cuando uno ve, por ejemplo, el tema del diálogo, uno ve a Gerardo Blay este, dialogando en nombre de los venezolanos y mucha gente se pregunta, pero ¿quién lo es escogió a él para ser mi representante en un diálogo? Y es que la oposición no necesita... Eh, estar pendiente o dedicarse a los asuntos de esa sociedad que él apoya, porque ya se dedica y es un fin en sí mismo a sus propios asuntos. Aquí es donde la semilla autoritaria se siembra, y se siembra no solo desde el régimen, se siembra también desde la oposición. Entonces tenemos un interinato que es inservible, pero es un interinato que se niega a, a, a claudicar. Es, es un interinato que maneja grandes cantidades de recursos, pero es un interinato que no rinde cuentas. Y cuando hace la, la única rendición de cuentas que ha hecho, no parece una rendición de cuentas, sino más bien una, una invitación de campaña política. Pero, ¿eso por qué sucede? Porque esa oposición, esa representación y ese régimen se han sustraído de los asuntos de la sociedad. Ahora, esto se complica cuando la democracia, y esto ha pasado mucho en Venezuela, se reduce al simple procedimiento. Es decir, al número, o lo que es lo mismo, al voto. Porque el procedimiento se convierte en un simple acto de legitimidad, del poder que ya no necesita de condiciones, no necesita del debate público, y menos aún, no necesita legitimarse en su actuación en pro del bien común. Sino que se basta a sí mismo como soberano, y para ello lo único que hace es una elección. Elección que, dicho sea de paso, ni siquiera toma en consideración la decisión que está, que está implícita allí. Y lo hemos visto en las elecciones de gobernadores, lo hemos visto en las elecciones presidenciales. Eso nos refleja la, la disposición y la decisión de quienes participan. Son adjudicaciones que se hace el propio poder. Y eso nos va a servir para poder analizar el tema del de este, adelanto de, la, de las elecciones por parte de Rey. Por eso, cuando el sistema cuando el, el, el grupo se siente en crisis de legitimidad, apela al procedimiento del voto. Pero es, es, como dije antes, un procedimiento sustraído de lo que es un sistema político en democracia y simplemente es una significación que al activarla, su consecuencia eh, posterior es la legitimidad, la autolegitimidad del que esté en el poder. Porque, como dije antes, no obedece ni siquiera a la decisión de los convocados. Eh, por supuesto que esa, ese procedimiento del voto renueva la capacidad para ejercer de forma eh, para ejercer el poder de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque ellos siguen haciendo tanto el régimen como la oposición que es su construcción muy cuidadosa siguen haciendo el eh, ejecutando su arbitrariedad. Eh, la oposición sigue estableciendo, por ejemplo, eh, no sabemos si se van a dar las primarias, pero en todo caso si se dan. Bueno, ¿quién hace el instructivo de las primarias? Este, ¿Quién eh, es el que va a validar los votos? Ojo, suponiendo que eso esté inmerso dentro de la idea de democracia, que no lo está. Pero si lo estuviese, ahí hubiesen eh, unas falencias que la sociedad debe, por lo menos, reflexionar para evitar seguir siendo simplemente un eh, convocado de palo. Es decir, lo que me interesa es el volumen que yo reparto los resultados. No es la primera vez. En Venezuela, por supuesto, el régimen se sustrajo, eh, eh, perdón, el régimen sustrajo de la democracia los elementos que la definen y, que, y la dejó como categoría vacía, lo que se llama en política un significante vacío. Y la dejó porque eso le facilita el poder interactuar con un mundo superficial, corrompido y lleno, y lleno de mediocridad que son los otros países. Nosotros vimos recientemente en la última votación creo que de la, de la OEA y hemos visto eh, hasta hace poco, por ejemplo, la participación del régimen en, en, en, en eh, grupos de, de, de derechos humanos. ¿Eso por qué es posible? Bueno, porque el régimen no ha eliminado completamente las categorías de la democracia, por supuesto que las ha vaciado de contenido, pero las tiene presentes y de algún modo, tanto aliados como no aliados, pueden interactuar a través de ellas, haciéndose la vista gorda, porque nadie, na, eso, por ejemplo, de elecciones libres con el régimen en el poder, eso es una, una falacia, eh, nunca va a poder pasar, pero sin embargo, eh, las propuestas siempre terminan, as, terminan apuntando hacia eso. Si no lo logran, si el, si el régimen no claudica, bueno, vamos a por lo menos hacer la pantomima, que es lo que está planteado ahorita también. Ahora, esa sustracción, y con esto <coughs> termino para poder eh, quizás abrir el, el, el espacio, y esta sustracción junto con la construcción de una oposición a su medida, eh, generó en Venezuela otra desgracia, porque llenó la política de incompetentes de, y de corruptos, con lo cual cualquier procedimiento democrático está condenado primero al populismo y después al fracaso. Los actores que ahora tenemos y que pretenden ser la representación son en esencia populistas y carecen de capacidad para apreciar las posturas del debate público. Nadie, ninguno está pendiente de lo que ocurre en Venezuela, de lo que, de lo que eh, eh, son las necesidades del venezolano. Todos están montados en una retórica que aparentemente da cuenta de eso, pero en ninguna, en ninguna parte aparecen soluciones. Fíjense, el tema del interinato, por ejemplo, y la, y la diáspora, eh, es como que eh, es ausente totalmente eh, en las propuestas que hemos visto. Solamente son propuestas de decir, necesitamos renovar el liderazgo, pero no hay ninguna propuesta de, de, de proyecto de país, o por lo menos líneas de país más allá de este, lograr una Venezuela libre y... Y, y combatir eficazmente al régimen que eso ya tenemos 21 años no solamente escuchando eso si ustedes recuerdan el, el 2015 con la asamblea nacional y alguien busca en internet el, el panfleto que tenían como creo que eran 20 puntos o 21 puntos de todo lo que se iba a hacer si ganábamos la asamblea nacional puede fácilmente hacer un repaso de toda la estafa que han hecho durante tanto tiempo no solo antes de, de llegar a, a, a mantener el, el poder aunque sea una institución sino después cuando llegaron a tener el poder de esa institución alguien puede decir, bueno, sí, pero eh, le anularon la, las funciones o le usurparon las funciones sí, ciertamente, pero no olvidemos que nosotros eh, salimos a la calle durante tres meses en, en respaldo a esa asamblea y fue esa misma asamblea la que claudicó por unas elecciones de gobernadores que en teoría eh, y todas las encuestas pueden revisar las encuestas del momento daban ganador a la oposición creo que en 20 estados eh, la realidad de esa de esa elección fue que se adjudicaron creo que dos o tres estados nada más entonces en, en eso nos hemos, nos hemos perdido no solamente la reflexión política la lucha política y nuestra vida en eso se nos han ido también familiares que no han podido aguantar la, la los rigores de este país destruidos en todos los aspectos y no puede ser que la nueva oposición se pretenda, pretenda buscar un liderazgo con los mismos que han estado durante tantos años. Eh, para finalizar, eh, todo político con aspiración de poder y que se hace ver como opositor no busca la legitimidad de las posturas a través de comprender las aspiraciones y los intereses de esa parte de la sociedad que busca representar, sino por el contrario, solo ve en ella la posibilidad de legitimar sus propias aspiraciones, ya sean sus propias aspiraciones de llegar al presidente, ya sea sus propias aspiraciones de consolidar un, un partido político, como no olvidemos que nos pasó con... Eh, con Teodoro Pekov, cuando se llevaron, cuando se hizo aquella elección presidencial, en una oportunidad dijo que bueno, el objetivo no era tanto llegar al poder, sino consolidar una estructura política para hacer oposición. Todo eso siempre ha estado eh, eh, presente en nuestro acontecer. Incluso a veces nosotros cuestionábamos, nosotros los ciudadanos cuestionábamos si la oposición tenía vocación de, de poder porque pareciera que no, pareciera que lo que quieren seguir siendo es oposición para toda la vida, porque ahí hay réditos y ganancias. Entonces, bueno, no, no, no queda más que con esto que cerrar la idea de que las, las primarias, como dijo eh, Víctor Maldonado en una oportunidad, es, eh, una, tienen carácter privado que se hace de alguna manera público, porque al final, se hagan primarias o no, eh, las, los acuerdos serán eh, bajo, bajo los auspicios de ese grupo que, que controla la oposición y no creo que sea una decisión de la poca participación que pueda existir porque recordemos que la mayoría de las personas no solamente no está pendiente de las primarias sino que eh, tiene un rechazo en, en, el, en el político muy grande. Con esto Álvaro y, y Joana, no sé, podemos abrirla la primera ronda de, de comentarios A ver, Miguel, cualquiera que sea el, el resultado de esas primarias para las que se postularon como 80 personas. Este, perdón, déjame corregir. Se postularon 80 personas para elegir el comité que va a seleccionar o que va a, a supervisar la elección del, de, de, del el coronado, ¿no? que va a salir como representante de la oposición venezolana. Entonces, estos, estos diez notables, eh, de los cuales son cinco eh, titulares y cinco suplentes, de notoria integridad y de un pasado inmaculado, eh, sí creo que lo han tratado de, de, de describir las características de las personas que van a escoger para ese comité yo decía en un programa anterior que a mí me suena como incongruente que Henry Ramos Alú sea uno de los que participe en la elección de una persona íntegra, honesta y con un pasado inmaculado eh, cuando cuando el proceso debería ser a la inversa y entonces Henry Ramos Alú va a escoger las personas que los van a escoger a ellos. Es un, es un, es un proceso como que viciado en su, en su propia estructura, ¿no? Es, es, un, es un ciclo o un círculo allí que, que, bueno, como todas las cosas sabemos que puede haber, a, a, a, pueden haber muchos pactos soterrados y, y todas esas cosas, pero bueno, no, no es el tema que viene ahora. Ahora, ¿Cómo va a manejar, cómo podría manejar la, la, la, la oposición, eh, aquellos radicales libres como son esos electrones que andan por allí satelitando, que son Claudio Fermín, Eduardo Fernández, eh, Bertucci, eh, Henry Falcón, esos candidatos que siempre se lanzan por, por, por el gobierno? Y levantando la bandera de la oposición, pero que siempre sirven para eh, para permear para permear una bueno, Rosales la, la solidez de la de la oposición entonces, Doctor ¿cómo Rosales, hará se olvidó Rosales? perdón, Rosales es otro ¿cómo hará ese, ese candidato? digamos que, es un caso hipotético, digamos que ganó María Corina ¿cómo hace María Corina para para controlar a Manuel Rosales y, y, y a, a los otros que ya mencioné, a Claudio, a, a Falcón y a todos ellos, que al final siempre dividen, siempre dividen porque las elecciones terminan, terminan mágicamente siendo decididas por un número bien pequeño, un porcentaje bien pequeño, al que si uno, si uno toma en cuenta cuánto sacó cada uno de ellos, se hubiese sumado al lado, a este lado y hubiese creado las elecciones. Entonces, siempre se lanzan estos, estos electrones que andan por allí dando vuelta y, y terminan haciendo daño. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué crees tú que pueda tener pactada la oposición para controlar esa eventualidad? No, bueno, yo, yo creo que, que la... A ver, vamos a, a ir un, a un un punto anterior para, para poder dar mi opinión y yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Este, el eslogan de esas primarias o el objetivo de esas primarias, que no es nuevo, es unidad. ¿no? Vamos a partir de ahí. Unidad. Eh, eh, la palabra unidad lo que refleja es vamos juntos, nos vamos a armonizar y eh, varias, varias, varios cónclaves, no podemos hablar de, de, de, de partidos políticos, Va, varios cónclaves eh, se unen en un solo objetivo y remamos a un, a un mismo, en una misma dirección. Eso es imposible cuando tú en la oposición la tienes configurada, no solamente con infiltrados, este, la tienes configurada con gente que es, es fácil de corromper y la tienes configurada también con gente que siendo muy honesta y muy proba, eh, su capacidad para pensar su, el momento político no la deja ver más allá de las limitaciones en las que ya está eh, sumergido su pensamiento, es decir, aquellos que piensan que la única manera de, de salir de esta situación es a través de elecciones, bueno, esas personas, aunque sean probas, aunque sean honestas, siempre van a jugar a favor del régimen, ¿por qué? Porque el voto no es un mecanismo autosuficiente. Es un mecanismo que, si bien expresa la decisión de la mayoría, es un mecanismo que para ser válido necesita que las instituciones lo protejan. Entonces tú necesitas que el CNE, que es el, el, el máximo ente eh, electoral, bueno, cuide celosamente los resultados de esa consulta. Si eso no pasa, bueno, la elección no, queda, no, no pasa de ser una, eh, un llamado a votar y ya, eh, eh, o a participar, ni siquiera a votar, un llamado a participar y ya, en el que los resultados, bueno, ni siquiera lo manejan los que fueron a votar. Y eso es lo que siempre ha pasado en Venezuela. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tienes que la democracia per se ya habla de pluralismo. Es decir, cuando tú te planteas la posibilidad de una unión eh, en pensamiento y en acción, no estás hablando propiamente de democracia. Estás hablando de una confrontación política este, que no está sumergida directamente eh, en la democracia, porque precisamente la democracia es la pluralidad de ideas. La democracia se fortalece con el debate plural, es decir, el debate de los antagonismos. Y a partir de ahí, se pueden lograr acuerdos con los puntos comunes o simplemente se sigue manteniendo el antagonismo y eso revive la democracia. Ese es el, el sentido eh, en todas partes. El asunto es que a través de las maquinarias políticas, el asunto es que a través del, del, de las propuestas de país, bueno, hay partidos que se logran mucha más capacidad que otros. En el caso venezolano, por ejemplo, y tú lo nombrabas, van a salir, por supuesto, que eh, eh, aquellos candidatos que no ni siquiera participen en primarias no los vas a poder impedir que eh, participen en una elección presidencial. Entonces, tú no vas a tener un candidato único de oposición. En el sentido estricto de oposición es todo aquel que está en contra del régimen. Tú vas a tener un candidato que, en teoría, va a, a aglutinar la gran mayoría de las personas y por eso es que es fuerte. Ahora, ¿qué, pasa? ¿Qué, si qué ha pasado siempre? Por supuesto que siempre se ha tratado de disminuir la eficacia de ese, de ese voto opositor elegido en primarias, como nos pasó cuando, cuando hicimos la primera, la, aquellas primarias en las que participó, eh, en las que fueron abiertas, porque eso es otra cosa. En principio, unas primarias se hacen dentro de una organización política para ver cuál es el abanderado dentro de esa pluralidad de ideas de la organización política. Unas primarias que se hagan abiertas a la sociedad, pues mucha gente no la entiende, porque estás convirtiendo o estás tratando de convertir todo aquel opositor en una organización política que tiene que elegir un solo candidato, como ocurre cuando vemos, por ejemplo, las primarias en Estados Unidos, las primarias de los republicanos y las primarias de los demócratas. De ahí sale un candidato por organización política que se mide en una pluralidad. Que en el caso de Estados Unidos, pues siempre el debate está en, en dos grandes partidos, pero no van solamente esos dos candidatos a, la, a las elecciones presidenciales. Cuando uno empieza entonces a, de, a desmenuzar todo ese cóctel que está metido en Venezuela, que se contradice constantemente con los que son los principios democráticos, pero apela constantemente a los principios democráticos, Vas entendiendo que el asunto no es de democracia, sino el asunto es de eh, falta de claridad política por un lado, pero también falta de maquinaria para imponerse. Mucho tiempo la, el G4 se impuso eh, en, la, en, en, en el espectro opositor, pero ya se fatigó. Y ya se fatigó porque la gente también se cansó. Ya se fatigó porque la gente no encuentra en la política... La, la posibilidad de solucionar sus problemas, porque siente que la política siempre es ese, ese saco en el que cae en la corrupción, en la que cae en la desesperanza, en la que caen los cogollos, en la que terminan decidiendo cuatro personas que además no tienen representación alguna de la sociedad. Entonces, por supuesto, el desprecio hacia ese espacio de lo político, que debe ser fundamental para luchar, por ejemplo, con regímenes con, como este, en los que no es, no es el Estado de Derecho quien los limita, sino es la capacidad de violencia, de ejercer violencia, la que los puede limitar, y en ese caso siempre la sociedad está en pérdida, este, resulta siempre un juego en el que cualquier cosa que pase dentro de los parámetros que te ponga el régimen, siempre favorece al régimen. Y así lo hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, contestando tú, tu inquietud, tú no vas a poder evitar y de hecho ni siquiera creo que lo tienen planteado la posibilidad de que exista más de un, de un candidato. Lo mirarán con desdén porque a lo mejor dirán, bueno, ¿cuánto puede sacar Bertucci? ¿Cuánto puede sacar Falcón? Porque a lo mejor incluso no es eh, el, el, el hecho de que le quiten votos a la oposición, es el hecho de que estorben y ya eso es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Bueno, porque si yo eh, tengo la posibilidad de escoger cómo va a ser en los resultados electorales, bueno, me sirve que la cosa no sea fácil de, de, de, de descifrar, sino un poquito más complicada. Y ahí nos perdemos siempre en, en, ese, en ese debate. Pero no solamente eso, sino es quiénes son, eh, tú mencionabas, ¿no? Eh, personas eh, honorables. Entonces, uno, yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que esa es la primera reflexión que tiene que hacer el ciudadano. ¿Qué persona honorable puede ser escogida? de una persona que no es honorable y que su, eh, su consigna principal siempre está regida por el deshonor. Obviamente, eh, así como el régimen estructura sus colaboradores y su posición para mantenerse en el poder, la oposición estructura sus pequeños, eh, eh, sus pequeños espacios de forma tal que no salgan del poder los que están. Fíjense que nosotros... Hemos vivido eh, casi 20 años sin una elección dentro de los partidos políticos que se decían este, democráticos y la hicieron ahorita. Y bueno, tampoco es que fue, eh, muchos eh, pensarán que tampoco es que fue una, una elección totalmente democrática, sino una reagrupación de fuerzas para mantener detrás, bueno, los mismos de, de siempre o una reorganización de fuerzas, porque los que estaban aquí ya no están en el país, entonces, bueno, necesitan acomodarse. Pero en todo caso, nadie puede, nadie puede afirmar plenamente que ahí existió un proceso democrático con todas las de la ley, y ahí existieron una renovación de poderes, incluso que pudiese afectar a la cúpula que antes estaba. Entonces, esa es nuestra realidad. Y en esa realidad nosotros tenemos que pensar que mientras nosotros no seamos capaces, primero de construir un ciudadano que sea crítico, un ciudadano que pueda pensar sin tutela, un ciudadano que no se deba a un grupo, sino a sus propios pensamientos, aunque en determinado momento coincida con algún grupo, nosotros no podemos eh, eh, tener una oposición que realmente vele por los intereses de la mayoría y que apunten hacia el bien común. Siempre tendremos una oposición que está configurada, para mantener los intereses de un grupo y para mantener el, el secuestrado la posibilidad del bien común hacia una, una, un poder que eh, puede ser hasta dadivoso. En la medida que yo llegue al poder y te dé, eh, yo soy bueno, pero cuando me empieces a fastidiar, yo te recorto y no me interesa si soy malo. Y eso está tanto en la oposición, ese germen está tanto en la oposición como por supuesto en el régimen. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, esa, esa, esa multiplicidad de candidatos que a la final termina yendo a, la, a las elecciones. Digamos, el que va a representar a la plataforma, más Bertucci, más Falcón, más Fermín, más Eduardo Fernández, más quién sabe cuál otro pueda salir por allí, más, más, más este, el del Zulia, que siempre, siempre olvido el nombre. Eh, Rosales. Rosales, todos esos Capriles. Rortales, Capriles, Borges, eh, Guaidó. Que, bueno, eh, bueno, es que estos últimos ya forman parte, formarían parte del de corazón de la plataforma, ¿no? Que es de, de, de ellos ellos están integrando. Pero lo, lo, los candidatos que siempre han salido, que son estos, estos cuatro básicos. Eh, Rosa, eh, ¿cómo se llama? Falcón Fermín, Fernández, Bertucci y ellos solamente, no, no solamente estorban, como bien dices, sino que también generan la impresión de, de diversidad y, de, y distraen la atención, además de desmoralizar a la a la población votante, ¿no? A todos los que están en desacuerdo con el gobierno. Entonces, cuando tú tenías la firme esperanza de que eligiendo un solo candidato que sale, que, que nace de aquella plataforma que inteligentemente crearon, entonces ahora se agregan tres, cuatro candidatos más y de alguna forma en el sentimiento del votante comienza a aparecer aquel fantasma de la división y la distribución de votos. Entonces, que efectivamente le sirvió mucho a Maduro en las elecciones del 2019, creo que fueron, donde Bertucci sacó 800 mil votos. ¿Es posible que Bertucci tenga 800 mil votos en la población venezolana? Yo no, yo, yo no lo creo. La verdad es que no lo creo. Y, y además de eso le da la posibilidad al gobierno que arregla todas las elecciones, de distribuir los votos quitándoselos al candidato que mayor número saque. Entonces, si le vas a quitar eh, dos millones de votos a María Corina, tienes que tener a quien dárselos. Para poder dárselos, entonces le entregas 500 mil a este, 200 mil a aquel, 300 mil al otro. Entonces, son además de eso muy útiles para el, para el gobierno al momento de distribuir los votos que le pueden hacer daño. Entonces, gracias Miguel, gracias. Muchas gracias por, por porque tu contestación fue incluso muchísimo más, ya con un introito increíble y, y, y la respuesta fue incluso mucho mejor. Gracias Miguel. Adelante Joana. Magistral como siempre mi querido Miguel, absolutamente. Eh, quiero invitar a las personas, no tenemos, no tenemos solicitud de micrófono, así que los quiero invitar para que compartan con nosotros y con Miguel Fontan, por favor, pero antes de que nos lleguen solicitudes, Miguel, quisiera que presumieras, especulemos y tratemos de ver un poco más allá, porque pudiera el chavismo madurismo adelantar las elecciones para el 2023, como lo mencionó Diosdado cabello la semana pasada, y por qué lo harían, Miguel? Eh, bueno, gracias, gracias por esa pregunta porque me permite a mí eh, traer una idea que hace tiempo la, la utilizaba mucho y, y tengo mucho, muchos años que no la, que no la recuerdo. Y es, y es la siguiente. Cuando nosotros hacemos un, cuando los analistas hacen análisis político, están acostumbrados a hacer el análisis desde un tablero. Eh, yo, yo hace mucho tiempo en, en, en los espacios en los que participaba lo decía, pero también públicamente lo decía. Nos tenemos que acostumbrar a que el régimen juega en distintos tableros que no tienen la misma regla. Porque hay algún analista que una vez discutiendo eh, compró la idea, pero eh, cuando la desarrolló dijo en distintos tableros de ajedrez. Y no, no es en distintos tableros de ajedrez. Es en distintos tableros uno es ajedrez otro es Parchí, el otro es Dama China, y así se ha configurado siempre el régimen. Al principio se veía mucho más claro que ahora. ¿Qué significa esto? Yo no sé si los oyentes recuerdan cuando eh, estaba de moda las salas situacionales. Cada grupo de, del chavismo eh, estaba eh, configurado en salas situacionales que veían eh, la situación política del país dependiendo del tema que les tocara abordar. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos veían una situación, por ejemplo, vamos a, a colocar el, el ejemplo de, el, incluso el, un desastre natural. Ellos veían eh, la posibilidad de abordar ese desastre, por ejemplo, los que estaban eh, enfocados en eh, captar gente a través de las ayudas de que si le daban lavadora, secadora, no sé qué en los otros que eh, estaban enfocados en eh, mover la distribución de las personas. Entonces sacaban unos damnificados de un lugar y los metían en otro, los inscribían y les hacían, dejaban que, que, que eh, se, se, se asentaran en, en una localidad específica. Y así podemos sacar muchos ejemplos. Cada quien tenía sus acciones. Esas acciones subían a un nivel de sala situacional en las que se agrupaban y se sacaban cadenas de equivalencia. Y, y el criterio de esas cadenas de, de equivalencia es lo que se conoce como eh, puntos apalancadores. Es decir, ¿qué punto con una acción me permite eh, impactar la mayor cantidad de agendas de esas salas situacionales? Como esas salas situacionales no tenían el mismo lenguaje, eran, es muy difícil hacerle seguimiento porque para contrarrestarla tú tendrías que tener a lo mejor no replicar las mismas salas situacionales, pero sí tener salas situacionales que se abocaran por temas para ver qué es lo que estaba presente y qué implicara el tema y volver a hacer una acción en contra teniendo también la misma lógica. Es decir, ¿cuáles son los nodos en los que yo hago una acción y anulo la mayor cantidad de agendas? Así es que más o menos funcionaba el chavismo, pero nunca... Eh, funcionó la oposición. Entonces la oposición siempre llevaba esas agendas multitableros a una agenda de un solo tablero y de una sola acción y de una sola regla. Y por eso es que siempre, al principio, el chavismo desbordaba a la oposición. Incluso nosotros, eh, bueno, nosotros, los ciudadanos que estamos en contra del régimen, decíamos es de que este, el, el chavismo siempre tiene como una capacidad de respuesta, ¿no? Lo que tenía era una capacidad mayor de reencuadre, porque no tenía acciones que le anularan otras agendas, sino que a lo mejor le anulaban un solo tablero. Entonces, él lo que hacía era recomponer las agendas que estaban en los distintos tableros y podían reencuadrarse en una situación eh, dada. Entonces, este, eh, eso, eso ¿qué, ¿qué tiene relación con esto? Bueno, con lo que tú preguntabas, Joana. El régimen, el régimen tiene un objetivo, eh, que es quitarse el peso de la ilegitimidad que no se dio a lo interno, sino que 60 países, incluido Estados Unidos, eh, generó sobre él. Es decir, cuando le dijeron que ese gobierno no era legítimo, el régimen se complicó. Salió esta oposición y eh, por supuesto que hoy en día yo, yo no, no me cabe duda, que esta posición se configuró para hacer un aterrizaje suave de emergencia al régimen, porque eh, el interinato nunca, cuando tuvo la posibilidad de de, de verdad eh, hacer acciones de contundencia, siempre las menospreció y las minimizó y nunca las activó. Cuando fue el caso del TIAR, cuando fue el caso de la ayuda humanitaria, cuando siempre el interinato fue el primero que eh, minimizó la... la el, el, el, la demanda ante esas, ante esas acciones. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el Tribunal Supremo, que se tardó años en, en, en declarar el, el, el Tribunal Supremo este en el exilio, inmediatamente lo configura y no pasaron dos meses cuando él mismo le estaba, lo estaba torpedeando. Entonces, todas las acciones que podían canalizarse a través de esa oposición fueron mitigadas con la propia oposición. Entonces, hoy en día no me cabe duda que esa posición siempre fue configurada para, eh, de alguna manera, minimizar el impacto que tenía o que podían tener acciones de otros países contra el régimen. Ya eso, eh, ya eso se clausuró, ya eso perdió vigencia, ya no hay una acción contundente que, que pueda estar en la mesa. Entonces, el régimen ahora necesita eh, buscar esa legitimidad, es decir, Hacer esas elecciones, que le permita sacarse, vamos a decirlo así, esa condena de esos países que en algún momento lo trataron de ilegítimo? ¿Pueden eh, adelantar las elecciones? Claro, pueden adelantar las elecciones. Y aquí viene lo que hablaba antes de los tableros. Ellos pueden adelantar las elecciones y eso sirve para que su oposición, configurada cuidadosamente, como dije antes, por básicamente tres grupos, los que estaban infiltrados de siempre, los que se corrompieron, y los que, eh, siendo honestos, pero con grandes capacidades para entender su, su, su tiempo, siempre terminan abonando a favor del régimen. Entonces, la idea es no romperla, porque necesitas esa posición la, Esa posición se configura ahorita como el primer anillo de seguridad política del régimen. Entonces, si tú la adelantas, bueno, eh, eliminas, por ejemplo, el tema de las primarias, por supuesto que tendrían que ver cuál es el impacto de... de para mantener viva esa oposición, de eliminar la posibilidad de primarias, porque si el régimen las adelanta, la primera excusa que saldrán es que no va a haber tiempo de hacer primarias y que un candidato único recorra. Entonces, bueno, vamos a elegirlo aquí a partir de las encuestas. Esa es una posibilidad. Ahora, la posibilidad del régimen, o, o mejor dicho, la motivación del régimen para adelantarla, no viene por la presión que pueda sentir dentro por la oposición sino la presión que pueda sentir desde afuera para que le levanten las sanciones a los a, a, a los testaferros, que le levanten la posibilidad de este, a, a, a, lograr hacer transacciones mucho más eh, o mucho más eficientes, porque no es que las sanciones le impidieron hacer las transacciones de régimen, sino que es mucho más complicado y es menos eficiente, porque tienen que triangular eh, eh, con países aliados y esa triangulación a, es, a veces es mucho más, a veces no, es mucho más costosa que si lo hicieran en el sistema financiero normal entonces, ¿de qué dependerá? bueno, dependerá de esas necesidades que tenga el régimen, siempre cuidando, o por lo menos así lo pienso que su oposición, esa posición que, es, que, que fue construida cuidadosamente, bueno, no termine de, de desaparecer ay dios mío absolutamente de acuerdo yo creo que nos deja sin palabras porque dice todavía más de lo que podríamos decir el doctor álvaro y yo no sé si está doctor de acuerdo conmigo pero nos pidió micrófono este elenita y natas elenita estás ahí buenas noches saludos para todos bueno a mí este tema realmente es increíble ¿no? cada vez que al tirano y su combo se levantó a las elecciones, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero entiendo que es importante que lo hablemos y lo entendamos porque yo pienso que es complicado. Primero que no tenemos oposición política y pienso que si llegara a salir algún candidato, algún partido, de verdad que sea, de derecha, patriota, eh, con lo que necesitamos los venezolanos, con valores morales, eh, Maduro lo dejará vivo o lo, los meterán presos o eso es lo que yo pienso pues ¿qué, qué salida tenemos los venezolanos que estamos tenemos años estancados eh, en cuestión en la parte política eh, y por eso siento que la mayoría estamos como desanimados de enterarnos de esto ya pienso que es hasta absurdo responderle a Capriles o a Guaidó hasta apenas me da ese tipo que me imagino que el general que le estarán pagando para calarse que las cosas que le dirán en la calle. Yo realmente no me lo he conseguido, pero si me lo consigo alguno de ellos, seguramente les diría algo, los abordara y les increpara, eh, porque de ellos eh, son tan, bueno, pienso yo que son peores, porque nosotros hemos sabido desde el día uno eh, que el chavismo eh, son unos criminales, no son políticos, son criminales. Y esta oposición, bueno, yo en, en, en mi caso particular, pues yo creía que esta gente ah, era en oposición hasta hace varios años ya. Digamos, la última elección de Capriles, que si no me cuadraba. Yo decía, bueno, ¿cómo este señor nos va a mandar a bailar salsa? Y a veces uno se le olvida porque hemos pasado por tantas cosas, de verdad, que, que bueno realmente se nos olvida tanto, tanto que hemos hecho, tanto que hemos defendido a estos tipos y tanta gente que dio su vida. Eh, que perdieron familiares, es verdad, y la mayoría de los venezolanos estamos separados de nuestra familia por este grupo de criminales y sus cómplices. Entonces, yo me pregunto: puede haber, hay, siento que hay muchos venezolanos que pudieran ser candidatos, pero ¿es factible eh, que el, la tiranía y esta mut los deje vivos eh, permitan? Eso siento que no no, no no sería posible, o no sé qué piensan ustedes, esa es mi interrogante. Gracias. Gracias a, a ti por la por la participación. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en, el, en, en la inquietud. Eh, por supuesto que una organización política o un candidato que efectivamente represente alguna posibilidad de riesgo para el régimen pues no, no estaría libremente eh, por las calles eh, de Venezuela. Porque el régimen se consolida cada día más. Y se consolida el otro día... Eh, había un profesor hablando de este tema y, y a mí me, me pareció interesante esa acotación que hace. Todo sistema político en algún momento necesita eh, hacer un, un pacto social para estabilizarse en el poder. Eh, tú puedes pasar mucho tiempo combatiendo tú puedes pasar mucho tiempo en tiranía, pero esa tiranía de algún modo, eh, en algún momento, para no desgastarse, incluso ella necesita establecer un pacto social. Bien sea porque los otros se acostumbraron a obedecer, o bien sea porque eh, eh, sencillamente no existe la posibilidad de enfrentarlos y eh, aunque, aunque no los obedezcan abiertamente, o sea, no se entreguen abiertamente, terminan... Eh, jugando con las reglas de este régimen de, o, de, o de cualquier régimen de fuerza, sencillamente porque, bueno, no, no hay posibilidad de desbordar su capacidad de, de fuerza y de violencia. Entonces, ¿qué nos queda? Eh, bueno, si el, hoy en día, tal como está planteada, la, o así lo veo, tal como está planteada la, la situación en Venezuela, en que tienes una configuración un de actores, que están dispuestos a hacer ese pacto social. Y ese pacto social, la piedra fundacional es Venezuela se está arreglando. Y a partir de ahí es, ojalá nos quiten las sanciones, porque, bueno, independientemente del régimen, se puede llegar a unos acuerdos y podemos establecer un nivel mínimo de subsistencia y que ya no sea tan complicada la vida. Y lo, lo que está detrás es precisamente esa, esa configuración de estabilidad. ¿Qué le queda al ciudadano? Bueno, al ciudadano le queda, como tú bien dices, Lenita, los esto es una configuración de un ecosistema criminal que reproduce eh, principios y valores criminales en el sentido de todo está dado hacia la corrupción, este, está bien, al, o, o, está bien, no. Eh, todo está dado a que tú te consigas eh, un enchufe y de ahí sacas los mayores beneficios. Eh, todo está dado a que eh, puedas establecer un grupo que de algún modo pueda ejercer violencia y así también tienes eh, una cuota aparte dentro de, ese, dentro de ese ecosistema, y así todas las cosas, vamos a decirlo así, que van en contra de lo que conocemos como la, una política eh, blanca, una política de, de, de, de, democrática. Eso, eh, ¿Qué puede hacer el ciudadano frente a eso? Bueno, ser el primero en no reproducir esos valores, empezar a construir conciencia que eso está podrido y volver a recuperar eh, de lo político, el espacio de reflexión, no eh, el tema de la representación porque precisamente esa representación no, representa, no lo representa al ciudadano porque está vaciada de contenido, eh, hay corruptos allí que terminan negociando sus propios intereses, hay, hay grupos que terminan manejando sus propias agendas y no las agendas de los representados, todo lo que hemos hablado. Es un camino mucho más largo, sí, pero es el, el, el único camino que yo veo para poder hacer la transformación dentro del sistema que se está planteando. Eh, aquí eh, quizás un, un, un plantearse una lucha de fuerza que pueda eh, sacar al régimen, ya hoy en día eh, es complicado porque tú puedes sacar a los actores, pero el régimen permanece. Siempre que, siempre que yo oigo a alguien diciendo, no, es que podemos sacar a Maduro, yo la pregunta que hago es, Chávez se fue, y, con, y, y, y, y la partida de Chávez significó que el régimen cayera, al contrario, se, se fortaleció más, ¿por qué? Porque ya no dependía de, de, la, de la adhesión al, a, a, o el carisma de una persona, ahora dependía precisamente de la ejecución de cada uno de los grupos que conforman ese, ese ecosistema criminal en que tuviesen un pacto y en que pudiesen hacer las funciones que estaban eh, destinadas a hacer. Y hoy en día eso puede pasar igual. Tú puedes, eh, Maduro puede renunciar mañana y con eso se termina el régimen, con eso se termina el ecosistema criminal, no vendrá otro, así sea de oposición, porque por eso es que el régimen necesita configurar esa oposición, así sea de oposición para mantener lo mismo. Puede cambiar los actores, pero la lógica sigue siendo la misma. Yo no sé si ustedes recuerdan el audio de Freddy Guevara, donde negociaba este, unas cuotas de poder con los magistrados a cambio de demorar todas las acciones en eh, el tribunal de, de La Haya. Entonces, eh, ¿es distinto eh, ese pensamiento de Freddy Guevara a, o al pensamiento del, de cualquiera de los altos funcionarios del régimen? No, es el mismo. Entonces, las lógicas están presentes ahí, las lógicas están insertas ahí. Nosotros tenemos es un camino mucho más largo, pero es quizás el, el, el, el camino que por ahora nos queda, empezar a fortalecernos y entender eh, algo que, que a mí me gustaría que, que se lleve, por lo menos se llevara las personas que están aquí, que eh, la, la, la política debe garantizar en todo momento que la noción de poder está, esté ligada a la ley y observada de los principios republicanos de separación de poderes respecto a la persona y a su dignidad y la protección de la vida y la propiedad. Y que se organice de tal forma que permita la alternancia de los cargos de poder que son elegidos por la propia sociedad. Eso es lo, ese es lo que debemos nosotros procurar. todo lo que vaya eh, todo, todo lo que vaya en contra de esa posibilidad debe ser rechazado. Entonces, ¿qué significa? Que lo político no se circunscribe solamente al Estado y a la intermediación de él y del ciudadano, Este, eh, la, la, la acción de los partidos políticos, que es lo que nos han acostumbrado a nosotros. Cuando alguien dice, no, es que yo no me meto en política, o yo no soy político, ciertamente no eres político porque no ejerces el oficio político, pero meterte en política incluso va... Cuando tú vas, en, si vives en un edificio y te pones de acuerdo con el vecino o vas a una reunión de condominio, eso es política. Porque la, la conciencia de que lo público no solo es aquello que, que nos es común para arreglar incluso un tema tan, tan circunscrito a, no, a nosotros como es algo del condominio, sino es aquello donde se generan las condiciones, y esto quiero que, que ojalá quede en la mente de, de, de los que estamos aquí, donde se generan las condiciones que nos permiten desplegar nuestra vida dentro de la sociedad, es decir para regresarnos al punto más básico de lo que es la política, no es solamente reparar el ascensor de la junta de condominio o de la comunidad es colocar las normas y los principios y valores que esa sociedad va a mantener en lo común que esa sociedad va a hacer que medie cada quien eh, en, en, su, en su fuero interno y en su, en su posibilidad de hacer lo que, lo, que, lo que quiera hacer, que no signifique que yo voy entonces a, a, a aprovecharme del vecino o que yo voy a menoscabar la, la dignidad del vecino o que yo voy a impedir que el vecino también desarrolle la vida digna de ser vivida. Eso también es un tema de lo político. Si es verdad que sin lo público, sin la infraestructura, la república no tiene sentido. Pero sin esto, sin esa, sin esa reflexión donde se generan las condiciones que nos permitan destacar nuestra vida dentro de la sociedad, no existe. Tampoco tiene sentido la república y tampoco tiene sentido lo que acabo de decir, que la noción de poder esté ligada a la ley, que se observe desde los principios republicanos separación de poderes, porque nada de eso tiene sentido. Como dije, lo político tiene que ver con el sentido constitutivo de una forma de sociedad y el sentido constitutivo de una forma de sociedad no solamente está en sus reglas el sentido constitutivo de una forma de sociedad está en los principios morales que esa sociedad escoge para vivir voy a ser condescendiente con el, con el corrupto porque es lo que hay voy a ser condescendiente con el corrupto porque me saluda y es chévere voy a ser condescendiente con el corrupto porque a veces este puede dar un poco más para resolver los problemas o voy a empezar a rechazar cualquier acto de corrupción y en ese sentido, ese rechazo me lleva a mí a, a plantearme también como, como un ciudadano, o, como, o, o en el caso de una comunidad, como un vecino probo y honesto. Eso tiene que ver con lo político y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Durante años hemos estado atados a la idea de que yo no me meto en la política porque la política es cochina. Bueno, si esa era la idea de que la política es cochina, ¿cómo nosotros pretendemos tener ciudadanos honestos en la política? Si ya nada más el hecho de que participe ya, ya en tu subconsciente y en la significación significa que tienes algo cochino. Entonces, Helenita, ¿cómo nosotros podemos pretender que tener un representante que, que, es, que sea coherente con lo que estamos planteando aquí si nosotros no cambiamos el sentido y lo que esperamos de la política? Absolutamente de acuerdo. Se nos cayó natas, pero me quedan dos cosas por compartirte y preguntarte. ¿Tienes tiempo? Porque ya, ya llegamos a la hora, Miguel. No, no, sí, tranquila, yo tengo ¿Sí? tiempo. Sí. Bueno, yo les voy a compartir dos minutos de un video, que obviamente va a ser en audio nada más, para poderte hacer la pregunta. Así que escuchemos el video. Estoy debo decirlo en desacuerdo con muchos que plantean eh, eh, la necesidad que hablan de reconciliación, no, es que yo no veo el país dividido de ninguna manera Donde hay problemas es en algunas cúpulas que además tienen relaciones muy oscuras. En estos casos en específico, ¿no se le ha hablado claro a la gente sobre el caso eh, monómeros en especial? Eso es una muy buena pregunta. Y debo decirte que muchas personas lo hemos exigido por escrito, no ahorita cuando esto se convirtió en un escándalo, sino cuando empezaron a aparecer las primeras señales de que habían cosas indebidas. Pero además el drama es que no es solo los monómeros, hay otras denuncias igualmente delicadas con el tema ¿cuál? de con la administración de los recursos que han llegado tanto para la ayuda humanitaria como por cooperación internacional hay que rendir cuentas hasta el último centavo eh, posiblemente el gobierno de los Estados Unidos eh, le quite el apoyo al interinato ¿a quién beneficia esto? yo creo que el gran problema fue que el propio interinato se socavó a sí mismo y eso fue algo que durante mucho tiempo se lo advertimos yo le decía, el poder la fuerza, el respaldo, tiene que estar en la gente y no en cuatro partidos que constituyeron una especie de cartel. Hoy ese cartel tiene agarrado el interinato y sometido porque al final necesita los votos para cualquier decisión que se tome en la asamblea que no necesariamente le conviene a la gente sino que le conviene a esos partidos para continuar repartiéndose, bueno, los privilegios, el dinero, etc. Si el G4 te pide unir fuerzas, ¿estarías dispuesta a hacerlo para lograr un cambio político en Venezuela? Unir fuerzas con ¿Unir fuerzas con quién? ¿Por qué crees que todavía no se ha dado fecha para las elecciones primarias? Mm, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué lo, ¿Qué lo impide? ¿Por qué no deciden de una vez eh, entre todos escuchar? Porque además, quiero decir esto muy, muy claro. Las primarias no es un evento del G4. Yo sí creo que para poder cambiar esa dinámica, te lo digo de corazón mayor, primero hay que cambiar una dirección política. ¿Seguirías los lineamientos de esta Comisión Nacional de Primarias? Mira, hace mucho tiempo yo rompí con esas cúmulas. Hace mucho tiempo. Bueno, Miguel, a lo que me lleva a compartir es que son tres cosas que me llaman muchísimo la atención. La asamblea. Ella habla todavía de la asamblea 2015 cuando hay una asamblea chavista también. Por eso es que este círculo de Narniazuela es absolutamente interminable y na nadie entiende en el exterior justamente lo que vivimos. Por otro lado, ella dice que... Eh, Venezuela no está dividida, no, es que no está dividida porque más del 80% rechazan, los rechazan a todos a todos, y cuando digo a todos es incluyéndola a ella, porque ella de la falsa oposición es la que mejor está posicionada pero con un 8.3% si mal no recuerdo, no sé si es 8.3 o 8.9% y por otro lado, este, estamos a octubre del 2022, o sea, ¿cuántas veces se le dijo a María Corina Machado desde el 2019 que precisamente eso no iba por el buen camino y se el apoyo por justamente por el valor y el respeto que se le ha tenido a, a María Corina pero ella siguió reconociendo y ahorita sí se lava las manos como Pilatos es mi gran pregunta Miguel bueno yo yo no Obviamente no puedo hablar por, por ella. Ella eh, verá cómo resuelve sus contradicciones. Ahora, lo que sí puedo decir, es lo, y, y eh, basado en tu reflexión, es lo que planteas al inicio. Hay una gran contradicción que todavía no ha podido resolver. Es un dilema. no Ella, ella habla de que el interinato eh, se, se venció pero habla de una Asamblea Nacional que pareciera, por lo que ella dice, está vigente. Eh, es imposible analizar el interinato sin esa Asamblea Nacional. Es decir, no puedes reconocer la mitad del cuerpo, no puedes decir, bueno, de la cintura para arriba eh, desconozco y de la cintura para abajo reconozco. Eso es, eso es una contradicción que, que no ha podido manejar y, y no sé si no la ha podido manejar precisamente porque dentro de sus asesores, Está, eh, hay gente que eh, apoyó esa, esa locura de la continuidad constitucional ¿no? y vamos a ver cómo, cómo se sale de esa trampa porque por supuesto cuando Estados Unidos deje de ya el interinato es un cascarón vacío un cascarón vacío de, la, de política es un cascarón muy lleno de recursos entonces eso por un lado, ahora por otro lado eh, cuando ella planteaba la ruta del coraje, cuando ella planteaba la ruptura, lo que estaba detrás era precisamente lo que, dijo, lo que dijo en algún punto, romper con esa cúpula. Eso es lo que estaba planteado y mucha gente la, le dio su voto de confianza y la apoyaba, incluyéndome, precisamente por eso. Porque ellos suponía establecer una agenda propia, eh, una agenda de ruptura radical y una ruptura radical... Eh, eh, no es una ruptura extremista, que obviamente eh, en muchos puntos coinciden lo radical y lo extremismo. Cuando, cuando la gente habla de radical, necesariamente tiene que atar esa, esa acción radical a la verdad. Radical viene de raíz, y esa raíz lo que busca es la verdad. ¿Qué, te, qué tenía que pasar? Bueno, que a través de unos principios y de una convicción, eh, cualquier dilema que se te presentara, tú lo ibas a resolver desde eh, considerando ese, esa, esa radicalidad, es decir, ese apego a la verdad o a la, a la búsqueda de la verdad, porque nadie tiene la verdad, a la búsqueda de la verdad eh, que, que uno tiene. ¿Cuál es la búsqueda de la verdad? Bueno, decir, por ejemplo, que un este régimen es criminal, eh, eso es, eso es una, una aproximación a esa verdad. ¿Por qué? Bueno, porque durante años le diste posibilidad al pranato porque durante años eh, destruiste el sistema de justicia para que sea imparcial, este, destruiste los poderes para que sean eh, eh, poderes autónomos, o sea, por, muchas, por, por muchas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella plantea eso, ya presenta una contradicción, pero cuando plantea medirse con esa oposición, porque fíjense una cosa, una cosa es decir, mire, yo convoco a la sociedad Dar mis propuestas o elegir un nuevo liderazgo, pero no me voy a medir con fulano, fulano, fulano, fulano, porque yo rompo con ellos. Porque no existe la posibilidad de que tú te midas en una contienda democrática y después el resultado sea que los que validaron esa contienda democrática, tú los saques, porque para eso hubieses de entrada hecho tu agenda, eh, construido tus capacidades y no los convoca. O sea, la, la, la participación... La, las primarias o cualquier elemento democrático conlleva en su, en su naturaleza y en su esencia que tú vas, como lo dije antes al principio, eh, eh, que tú vas a, a hacer una representación con los muchos y con los pocos. Ahora, ¿qué pasa si los pocos son corruptos? Bueno, también tienes que ver, te, también tienes que, que, que trabajar con ellos si ellos son parte de la maquinaria que te va a acompañar. Porque si tú te mides, ¿verdad?, y está Vamos a suponer eh, lo que tú planteabas, vamos a suponer que se hagan las elecciones, se establezca eh, las primarias y salga elegida eh, María Corina. ¿Ella va a imponerle a los demás eh, la ruta o es un consenso que ella tiene que construir a partir de su propuesta? Por supuesto, pero al final un consenso de esas propuestas con más. Es decir, se senta en una mesa... Con los que participan. Con, si, si, si participa Rosales, se tendrá que sentar en una mesa con Rosales, con Capriles, con todos los que, con Guaidó, con todos los que participen. Eso por un lado. Por otro lado, es la necesidad de adoptar la maquinaria de ellos, porque ah. la tuya resulta insuficiente, porque si la tuya hubiese resultado suficiente, tú no convocas a las primarias. Tú simplemente te planteas ante el país, sigues con los, con los postulados que tenías de ruptura y dices, mire señora, esta es la ruta. Porque además ya no se trata de elegir a alguien para que Estados Unidos vea que existe otro opositor o que existe otra cara, como una vez lo planteó este eh, Trump. Él dijo, nosotros apoyamos a Guaidó o a cualquiera que eh, tenga la representación de la gente. Bueno, cualquiera que tenga la representación de la gente, eh, podía haber sido ella si hubiese tenido capacidad. Entonces, hoy, por ejemplo, Guaidó hizo su, su acto de inicio de, de, de campaña, o, o mejor dicho, su acto de, de, de, de salida como candidato de, de Voluntad Popular, si mal no recuerdo. No he podido leer mucho hoy la noticia, pero en todo caso fueron como unas 600 personas. Por supuesto que esas 600 personas son parte de la maquinaria política de ese partido. Pregunto yo, ¿si ¿puede hacer algún otro candidato esa, esa convocatoria? ¿Puede hacer, por ejemplo, María Corina esa convocatoria? Si no la puede hacer, entonces si ella va a medirse con Guaidó y resulta electa con Guaidó, va a necesitar esa, esa maquinaria de 600 personas. Porque si no, no tiene sentido, no sentido medirse. Entonces, desde el primer momento en que ella puso condiciones para la elección, pero no condiciones para la participación, esa ruptura que ella planteaba y esa, ruptura, y esa, y esa esperanza que ella planteaba de ser un político distinto que por fin pudiese combatir esta cortela, se desdibujó. Y puede ser que ella tenga las mejores intenciones, yo no lo dudo, como decía Álvaro al inicio, puede ser que ella tenga este, toda una, una estructura honesta de trabajo, pero no puedes ser honesto rodeándote de deshonestos. O sea, mejor dicho, sí puede ser, pero no puedes actuar honestamente si tu actuación depende también de los deshonestos. Mire, los alacranes, esa categoría que le puso la misma oposición, los alacranes no eran los mismos que estaban defendiendo nuestros, nuestros intereses este, eh, cuando la asamblea del 2015 fue ganada por los opositores. Los alacranes no, no son unos extraterrestres, eran los mismos, eran los mismos que en un, de, en un determinado momento, bueno, jugaron a debilitar esa oposición. Bueno, ¿quién, ¿quién te garantiza a ti que eso no ocurra ahora? Entonces, ¿Qué? tú no puedes medirte precisamente con ellos para ser el líder que Venezuela necesita y tus acompañantes sean esa maquinaria de partido, Los catalogas de carteles, pero te vas a medir con ellos. Los catalogas de carteles, pero vas a necesitar su maquinaria. Eso no tiene sentido. Y eso es una contradicción que, si bien se le dijo muchas veces, ella no ha podido resolver ese dilema. Y no lo ha podido resolver pues Bueno, y ahí falta alguna reflexión sobre un principio eh, en, en política eh, que está pendiente. Tú no puedes llenar a tu partido, por ejemplo, con gente que viene de otros partidos. O tú no puedes, de, de, de ojo, lo podrías hacer con gente honesta, pero tú tienes gente que te acompañó durante mucho tiempo y eh, no la tomaste en cuenta porque alguien de voluntad popular vino eh, con más experiencia y se puso a la cabeza. Eh, si ustedes buscan en redes sociales, hay renuncias incluso de todo un estado, una renuncia pública donde señalan eso, eso no... no lo estoy diciendo porque es público. En, el, en algún momento se hicieron renuncias públicas. Entonces, esa, esas son cosas que se tienen que resolver antes de, de plantear unas primarias con todos estos tipos que tú denominas carteles, denominas corruptos, denominas este, que perdieron su vigencia, porque además tienes que resolver el asunto de cómo tú reconoces la Asamblea Nacional, pero no reconoces a si, son, si Si es lo mismo. La continuidad, eh, la, aquel nefasto propuesta de continuidad constitucional nace de la Asamblea Nacional, no nace de Guaidó. Guaidó se hace gobierno interino precisamente porque ante una, un vacío de poder el presidente de la Asamblea Nacional es el que ocupa el cargo. Entonces tú no puedes reconocer a la Asamblea Nacional este esta paralela de, de oposición y decir el interinato se ahogó, no se ahogaron todos. Entonces, ahí eh, lamentablemente esas contradicciones hacen que ella caiga en ese mismo saco y que ella pierda mucho del capital político que tuvo y que ella pierda mucha de la esperanza que le tuvo mucha gente. Absolutamente de acuerdo. Eh, Doctor Álvaro, tiene el micrófono abierto desde hace rato, se lo había descrito por WhatsApp. Eh, Miguel. Para terminar, y no sé si el doctor Álvaro tiene alguna otra pregunta más, pero de, en mi caso es la pregunta más corta, pero creo que es la más difícil. Miguel, ¿quiénes son verdaderos opositores en Venezuela y fuera de Venezuela? Eh, si te refieres a al, al, al, yo no, yo no pondría nombre, sino modos de, de estar. Eh, Modos de estar en la política y modos de estar en la sociedad. ¿Quiénes son verdaderos opositores? Aquellos que tienen conciencia de lo que significa colaborar con ese ecosistema criminal en tanto reproducir sus principios y valores. Y precisamente se rechazan rechazan esa esa, esa actuación, bien sea porque le ofrecieron un negocio este y, y, y, y ese negocio es un enchufe eh, y ellos tienen la posibilidad de... Eh, escoger quizás otro negocio que no les dé tanto, tanto dinero y evitar ese negocio, eso es un, un opositor a este régimen. Quien, a quien no se deja convencer por unas líneas partidistas sino que siempre trata de buscar eh, el, la, el, o aproximarse a la verdad de la realidad, observándola y cuestionándola todo el tiempo y encontrando su propio pensamiento dentro de esa realidad, aunque eso signifique coincidir con algunos o en algún momento eh, eh, antagonizar con, con, con algunos, pero es su propio pensamiento. Yo considero que eso es también un opositor, porque si algo ha demostrado todos estos años es que la masa no es opositora. La masa siempre es eh, un instrumento útil de aquellos que se autoproclaman opositores o se autoproclaman eh, eh, gobierno en el sentido que tienen, por supuesto, la fuerza de hacerlo y el concurso de muchos que, que tienen el, el, el poder eh, del Estado para hacerlo. Entonces, opositor es todo aquel que sabiendo cómo actúa el régimen procura no reproducir esos valores, procura siempre mantener un pensamiento crítico, procura siempre eh, cuestionar procura siempre buscar la verdad y procura observar la realidad tal cual es, aunque eso signifique que en algunos casos coincide y en otros no coincide. Por ejemplo, uno puede coincidir con muchas de del, del discurso de María Corina, pero también puede cuestionar eh, muy fuertemente las acciones que termina tomando que incluso contradicen en el, el discurso en su esencia, aunque tome esas acciones manteniendo el discurso. Por ejemplo, ella plantea una ruptura, pero va a una primaria. Entonces, quien se dé cuenta de esa contradicción es un verdadero opositor. Ahora, o líder opositor. Bueno, eso es una construcción que tenemos que hacer. Todos aquellos que, nos, que, que seamos opositores y, y, y eso es un acuerdo en el que llegamos. Nadie se puede autoproclamar líder. Nadie puede decir, yo hablo por Venezuela. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero... Eh, en la no en creo que es en la en dos eh, diálogos anteriores al que vamos a, a, a ver ahorita, había un representante de la sociedad civil. ¿Quién le dijo que ese era eh, o que ella era representante de la sociedad civil? No lo sé, porque que yo sepa, jamás se habló eh, de algún método o de, o de algún procedimiento para eh, escoger un representante de la sociedad civil, porque todos somos sociedades, bueno, toda la sociedad civil organizada. Eh, eh, puede eh, elegir a ese representante de la sociedad civil. Y no se hizo. Eso fue simplemente en una reunión. Mira, tú vienes por representante de la sociedad civil. Y así estamos acostumbrados a ver a la oposición. Siempre en cónclaves, siempre en minúsculos grupos, siempre en representaciones que se abro eh, eh, o que, o que, perdón, que, que, que, sea, que se adjudican el tema de la representación y la vocería de todos los venezolanos. Y eso... No puede pasar. ¿Y pasa por qué? Porque el venezolano o se le aleja de la política porque ya descubrió o, o, o siente que no, que no le va a resolver los problemas o sencillamente piensa que la política todo es cochinada, todo es vacío y no hace ningún esfuerzo por recuperar esa reflexión de la política que hablé antes, que son también la generación de condiciones para que nosotros podamos no solamente establecer una representación que efectivamente nos ayude a salir de esto en un determinado momento cuando el régimen se vuelva a debilitar, que no es este el momento, sino también que pueda sembrar las bases para poco a poco ir permeando esas, esas instituciones que eh, son corruptas, esas instituciones que ahorita están eh, dedicadas a, o que en algún momento, ahorita ahí, si uno, si uno se pone a observar, ya el discurso no es como antes, ya hay un discurso quizás incluso hacia lo más técnico. Por supuesto, llenaste las organizaciones de lumpen y, y, y ahorita eh, tienes que salir de ese lumpen para poder construir algo que, que, que sea estable. Ya no necesitas leales eh, solamente, necesitas leales que de alguna manera tengan alguna formación técnica. Y lo vemos. El otro día este, el régimen decía que quería un servicio de agua eficiente. Bueno, pero ¿cómo vas a tener un servicio de agua eficiente si al, al, eh, al frente de, ese, de esa institución tienes a un militar que no tiene ni remota idea de lo que es eh, el, el, el, el ejercicio eh, de, de esa profesión? Este, y así con todo. Si algo ha, ha pasado es que tú has llenado eso de, de gente incapaz simplemente porque era la gente que te permitía eh, aguantarte en el poder. Porque son esos poderes y esas capacidades que tú distribuiste las que te ayudan a, a, a llevar una, una acción en contra o te ayudan a combatir. Pero ahorita que ya no tienes ya esa, ese peligro, ahorita no es tan inminente, ahora te estorban porque lo que precisamente necesitas es construir capacidades para estabilizar tu poder. Gracias Miguel, muchísimas gracias. Y suscribo sí. al 100% mi doctor Álvaro. Sí. todo, todo, todo lo que ha dicho en todo este space. Y antes de entregarle el testigo, doctor Álvaro, que no sé si va a preguntarle algo más, eh, quiero invitarlos a Repúblicos TV, que este space se sube el día lunes. El día lunes estará en el espacio de Repúblicos TV por YouTube. Y de verdad, Miguel, muchísimas gracias, no solamente de mi parte, de la parte de los Repúblicos, súper orgullosa y honrada siempre con tu presencia, con tu amistad, con tu cariño porque es triplemente recíproco y lo sabes. Así que mil bendiciones, Miguel, y doctor, tiene la palabra. Gracias, Joana. Bueno, Miguel, para cerrar entonces, este, ahora que acaba de hacer mención de que el chavismo está, eh, tiene dificultades para construir capacidades, que eso de construir capacidades me suena a una frase que repetía eh, incesantemente Guaidó cuando, cuando se le preguntaba que qué estaba haciendo, entonces que, yo, que él estaba construyendo capacidades, nadie entendía muy bien qué, a qué se refería, pero se me quedó grabado aquello por la forma tan repetitiva que, que lo hacía. Entonces ahora este, lo utilizamos para, insert, para insertarnos en esto de que el chavismo, le cuesta mucho ser eficiente luego de que llenó pues, su plataforma de lumpe, de mediocridad, de gente eh, sin ningún tipo de preparación, solamente con siervos eh, leales al, al régimen. Ahora, eh, para hacer mención de algo que tú mismo eh, dijiste en un tuit, sobre que Maduro quiere unas elecciones que por lo menos lo dejen llegar hasta el 2025. Eh, porque Maduro no sabe jugar el juego de, eh, en el que se va a ver inmerso en los años que vienen por aquello del globalismo. y, y, y Ese régimen globalismo y del nuevo orden mundial a la, que, a la que nos estamos viendo sometidos todos los países, incluso los Estados Unidos. Entonces, para ello es necesario que el chavismo haga una especie de reingeniería estética inclusive para poder competir eh, dentro de ese nuevo grupo, porque como bien dice, Maduro no entiende, el chavismo madurismo no entiende qué es lo que está pasando, de qué se trata ese juego globalismo, y por tanto se van a quedar fuera. Entonces, al hacer este proceso de depuración, este proceso de, de, de, del que va a depender el chavismo, de la limpieza interna que hagan, de la calidad, del nuevo reclutamiento que hagan para mostrar fichas diferentes, este, ¿qué crees que va a quedar de allí? ¿Qué crees que pueda sobrevivir del chavismo originario y del, chav y del madurismo actual luego de que hagan esa, esa depuración, digamos? Eh, eh, bueno, eh, esa pregunta es buena. No sé qué, qué, qué va a quedar porque dependerá de eh, lo, lo bien o lo mal que se puedan adaptar. A ver, ahí... nos. Querramos verlo o no, hay un juego geopolítico que es mucho mayor a, a Venezuela, siempre ha sido. Yo recuerdo cuando yo colocaba unos tweets que decía que Venezuela es eh, y podía impactar a otros países. Bueno, algunos reputados analistas y, y, e intelectuales me acusaban de que yo estaba magnificando el asunto venezolano y lo estaba colocando Venezuela como el, el, el ombligo del mundo, ¿no? Y no, no me refería a eso. Venezuela siempre estuvo inmersa en un juego geopolítico, primero en menor escala, que era el, aquel desarrollado por el Foro de Sao Paulo, ahora Grupo de Puebla, o, o hay una división de ese foro que se llama Grupo de Puebla, y que de alguna manera impactó no solamente a Venezuela, sino a, a regiones este del continente. Y ahora, por supuesto, estamos en un juego político o geopolítico mayor en el que está metido Rusia, eh, Irán, China, Turquía, y que por supuesto eh, amerita eh, cierta estabilidad porque esto es un espacio y un territorio ganado para ese juego geopolítico. Eh, en algún momento incluso se, se pensó, cuando estaba el, el conflicto de Venezuela-Estados Unidos con esa posibilidad del uso de la fuerza eh, muy, muy latente, se pensó en que Venezuela era un poco lo que sucede en Ucrania, una guerra próxima. Eh, y de algún modo sí lo es, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver la guerra como la que ocurre en Ucrania, con tanques, este, soldados, armamento, aviones, y poco estamos preparados para entender que en Venezuela se desarrolla desde hace muchos años y en muchos, en, en muchos países una guerra no convencional, y es una guerra que eh, convierte a los ciudadanos en soldados este, y en, la maquinaria, en, en las maquinarias, por ejemplo, de los medios de comunicación y, otro, y otras maquinarias de la sociedad en este, batallones. A nosotros nos cuesta entender mucho, entre otras cosas, porque no es un punto eh, de reflexión permanente en la agenda pública y siempre terminamos eh, utilizándolo como moda, reflexionamos un ratico sobre eso y después se nos olvida. Pero eh, si nosotros mantenemos y estamos claros de que eh, en lo que se desarrolla en Venezuela es una guerra no convencional, eh, también tenemos que estar claros de que nosotros somos un aliado de un juego geopolítico mucho más grande. Y ese juego geopolítico a lo interno de sus países eh, desarrolla un, un, un capitalismo totalitario, es decir, un capitalismo que tiene unas restricciones muy fuertes en el que eh, si bien hay mercado, no es el mercado que se espera del de libre mercado, si es que alguna vez algún país lo tuvo, sino un mercado restringido a los grupos de poder o un mercado restringido a las élites que están con el poder, incluso un mercado que se crea para crear las élites que necesita el poder para eh, permanecer durante mucho tiempo y hacer irreversibles los cambios. Eso sucede en China. Eh, ya vimos que eh, si Jinping se vuelve a reelegir, no solamente se vuelve a reelegir, sino que, que prácticamente limpia de alguna, alguna, algún, algún actor que pudiese representar para él algún peligro. Este, tenemos en el caso de Rusia a, a Putin y, por supuesto, los que lo pueden suceder son peor que él. Este, tenemos en, en el caso de Turquía un capitalismo que se de desarrolla en, en estas consideraciones y en Irán también entonces ese, esa, esa demanda que necesita ese juego totalitario o ese juego geopolítico para estabilizar eh, este, eh, este punto ya conquistado amerita una conciencia distinta de lo que están acostumbrados porque nosotros acuérdense que venimos de una tutela caribeña que para ellos era el saqueo y la destrucción el saqueo y la muerte esto no, esto es, estamos hablando de, de poder real en el que el ciudadano incluso puede tener eh, muchas más libertades económicas que las que tiene ahorita a cambio de todas sus libertades políticas. Y eso el ciudadano después de pasar crisis humanitaria como la que pasamos, este, situaciones de, de, de, tanta, eh, de tanto tiempo en, en situaciones extremas, por supuesto que eh, en la generación que le toque vivir fácilmente podría decir, yo estoy dispuesto a aceptarlo. El problema serán las generaciones futuras, como está sucediendo ahorita. Nosotros tenemos, eh, bien hemos visto la protesta de mujeres que, su, que, que se estaba desarrollando hasta hace poco, que sigue desarrollándose, pero quizás de menos, menos eh, contundencia eh, de, eh, eh, hace poco. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que ese juego, ese juego geopolítico le exige al régimen que esté de turno ciertas eh, consideraciones y ellos no las saben, no, no no tienen la capacidad para hacerlo, tienen que construirla y en eso han estado. O sea, ese eslogan de Venezuela se está arreglando, esa, ese tema de eh, esas libertades que se han venido dando poco a poco, eh, no son más que una aproximación a esas a esa demandas Ahora, ¿lo podrá lograr? No lo sé. Si no lo logra, igual lo pueden reemplazar y mantener el mismo régimen con alguien que, pueda estar eh, dispuesto o pueda entender o pueda tener la capacidad de entender lo que, se, lo que está planteado. Eh, pero eh, es un reto para, para el régimen. ¿Por qué digo, por qué puse 2000? Bueno, eh, ese tuit tiene, no recuerdo si sí, un año ya. Eh, en todo caso, fíjense que estaba planteado hasta el 2025, ya vamos por elecciones en 2024 y a lo mejor este, las tenemos en, en el 2023, pero... Siempre estuvo planteado ese ese tiempo extra. De hecho, alguna vez, en, en, en rara vez, pero lo ha dicho eh, el propio régimen, ha dicho, permítanme llegar hasta, y yo le digo, ¿a quién le estará dirigiendo ese permítanme llegar hasta el 2025, 2024? Si, si a lo interno no tiene no tiene problema. Y tampoco tiene problema en una elección de que lo vayan a sacar. No sacaron al, al al gobernador de Miranda, que ha hecho que hizo una, un primer mandato terrible y el segundo es peor, eh, no, no van a sacar al que al que tiene el poder ejecutivo. Entonces, ese ese ese, ese petitorio que, que hace el régimen no era lo interno. Especulo yo, porque por supuesto eso es otra cosa, ya lo nombraba Joana, a la que aprovecho este, para agradecerle siempre su confianza en, y, y sus invitaciones, el, el, el cariño es mutuo y el respeto es mutuo, este, eh, ese, ese petitorio no, no es para, para, para lo interno. Ese, ese petitorio es eh, para alguien, y, y aquí retomo con lo que estaba diciendo antes, eh, aquí especulo y, y yo creo que son tiempos precisamente para aprender a especular con base en la observación de la realidad. Porque no, si esperamos a que venga un documento oficial, donde diga, mira, es que esto es lo que está pasando, creo que nos vamos a quedar esperando no solamente en eso, sino en muchos otros casos. Incluso si existiese algún medio que lo publicase, siempre existe la posibilidad de que eso sea eh, refutado o sea mentira. Lo vimos, por ejemplo, con todo el tema de las vacunas y del COVID. Eh, toda, la, la, todo lo que, toda la maquinaria que, que, que estuvo inmersa, este, no solamente en el confinamiento, eh, y, en, y en el constante reforzamiento de que la pandemia era brutal y los datos estaban allí, pues, o sea, la tasa de mortalidad eh, era relativamente baja para ser una pandemia y, y a veces incluso eh, colindaba con tasa de mortalidad, por ejemplo, de, de, de cosas como la diarrea. ¿no? Sin embargo, sirvió para confinar al mundo y también le dio la oportunidad a a países que se sabían democráticos de probar cómo serían unas acciones autoritarias. Entonces ahorita, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos este, personas que eh, fueron votadas de sus trabajos por, por no querer vacunarse y ahorita tienen la, eh, tienen la posibilidad de regresar. Ajá, ¿y qué pasa con aquellos vacunados que no querían, pero fueron obligados, demandarán al Estado? Entonces todo eso, todo, todo eso que estaba alrededor, nosotros lo, lo, lo vivimos. Eh, tenemos las declaraciones, por ejemplo, de un directivo de Pfizer donde decía no, la vacuna nunca fue probada para parar la pandemia. Entonces, pero sin embargo, en el medio de, de esa de esa situación, este, todos todos menos los Estados fueron víctimas de poderes arbitrarios que no son propios de regímenes democráticos, que no son propios de los principios occidentales. Entonces, eh, eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión, porque el, al final yo creo que estamos inmersos en un gran juego geopolítico, sobre todo en los países como nosotros, que son países pequeños, este, y que por supuesto vivimos las consecuencias de, de una guerra proxy, es una guerra que hacen potencias, no directamente, sino que se buscan a un tercero. Eso es lo que, lo que comúnmente se llama guerra proxy. Por ejemplo, eh, la guerra de Ucrania es una guerra entre Estados Unidos y este Rusia o de la Unión Europea y Rusia, pero no se atacan directamente a ellos, sino que agarran a la población o al país de, eh, de Ucrania para eh, hacerlo. Y, y eso eh, yo creo que es inevitable, no pasó solo en Venezuela, pasaba en Siria, pasaba en muchas partes del mundo, incluso en África. Y, y bueno, y tenemos dos grandes potencias, tenemos a China que quiere hacer una conquista a través de lo económico, más que en lo militar, y tenemos a Rusia que eh, está haciendo despliegues, independientemente de la justificación que se dé este, o de la posición que se tenga, está haciendo despliegues militares. Eso no, no implica que en algún momento hizo este, eh, también despliegues no militares, como la, la toma, por ejemplo, de, de Venezuela, no la hizo por la fuerza. Este, todos los países que tienen una, una presencia en Venezuela importante y que pesa, no la hicieron por la fuerza. Entonces eso es parte de esa guerra proxy que nosotros no vemos y que tenemos que estar conscientes que estamos inmersos de un, de, en un juego geopolítico importante, y que ese juego geopolítico también tiene sus demandas más allá de las necesidades que pueda tener el, el régimen de permanecer o no en el poder. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Eh, una noche muy interesante con Miguel Fontán, por cierto, el tweet al que hago mención es de febrero del 2021, tiene más de dos años y medio y conserva su vigencia intacta. Así que, este, gracias a todos por... Doctor, por... doctor, repúblico, repúblico, Carlos Pulgar pidió el micrófono, ah, bueno, se cayó. Okay. No, eh, eh, eh, Álvaro, gracias a ti Yo nuevamente eh, te, te extiendo la misma consideración que, que le hice a Joana mis mi agradecimientos siempre y mi respeto este, no solamente por el esfuerzo que hacen siempre de que el final abona en la pedagogía política sino bueno, por, por considerarme para sus espacios Gracias Miguel, eres siempre invitado bienvenido a, a nuestra casa y a la casa, a la casa de todos Gracias por haber estado en nuestra casa esta noche. Este, pues que pasen muy buenas noches. Los volvemos a, a, a ver el jueves próximo a las 7 p.m. Y tengan felices sueños. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Miguel. Gracias a Joana Montenegro por haber estado compartiendo este buen rato aquí con nosotros, por haberme ayudado a llevar adelante este programa. Y yo soy Álvaro Guerrero. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.